os voy a ser totalmente sincera, hoy no tocaba este vídeo, de hecho supongo que este vídeo no llegará ni a la mitad que suelen llegar mis vídeos porque es un vídeo, bueno, muy normalito supongo, pero aún así voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, que sea gracioso y que os entretenga y lo disfrutéis, pero ¿por qué estoy haciendo este vídeo? Pues porque he estado editando el vídeo de un día conmigo mis perros, que era el que tocaba, y la verdad no lo estaba disfrutando nada, sentía que lo estaba haciendo por obligación, me estaba estresando muchísimo solo me quedan cuatro uñas, es que y como no me gusta hacer las cosas por obligación y más siendo yo mi propia jefa intento adaptarlo a otra manera, entonces me de no subir vídeo, lo que voy a hacer es hacer otro nuevo, y el de un día conmigo con mis perros, pues tomarme más tiempo para editarlo y tal, porque no es un vídeo cualquiera, así que bueno, se me ha ocurrido hacer este vídeo para quien le pueda interesar algún maquillaje navideño, algún peinado, lo que sea he dicho, oye mira, necesito desestresarme y digo, pues voy a maquillarme, ostras, pues voy a grabar un vídeo de maquillaje navideño, y que lo dicho voy a lavarme la cara, voy a darme una huchita rápida me voy a poner mi pijamita nuevo y navideño así que, ahora sí que sí, let's go Bueno, pues como veis, tengo la cara bastante sucia Se puede apreciar Tengo rímel por aquí Las ojeras con rímel Y yo no soy de las que se lavan la cara en la ducha Por el tema del pelo y todo eso Así que primero me lavo la cara Y luego paso a la ducha Tengo estos tres discos reutilizables Son discos desmaquillantes Son los que yo uso diariamente Tanto para lavarme la cara como para desmaquillarme Me encantan, son como súper gorditos Yo tengo estos tres colores Como veis, el blanco es el que está como más usado Porque me gusta ver cómo salta el maquillaje Y cómo se queda aquí Cuando ya esté maquillado y me lo vaya a retirar y todo eso Os grabo cómo me lo quito os voy a dejar el link de donde me los pillé en la descripción porque sé que me vais a preguntar, puesto que siempre que los saco en mi Instagram me preguntáis que de dónde son esos discos desmaquillantes. Así que os lo dejo en la descripción y nos ahorramos preguntas. Así que yo lo que hago es mojarlo y ya cuando lo tengo bien escurrido, pues le he hecho mi limpiador facial de siempre. Lo mojo un pelín más para que haga espumica y entonces ya está listo pues para limpiarme la cara. Bueno, pues ahora que ya tengo la cara limpita, libre de grasas y de suciedad que se acumula durante el día, porque de verdad es que no sé cómo pude haber tanta mía. Mi... Lo que voy a hacer ahora es ducharme y en el siguiente clip ya apareceré con mi pijavita navideño y mi fondo que me he creado para la ocasión. Yo he dicho que me iba a meter en el papel. Mientras me desinfecto las manos, que me encanta. desinfectar las manos, no sé por qué. Os comentaré que bueno, esto es un vlog más Mi primer vlog más He pensado en hacer varios vídeos respecto a la Navidad Puesto que la Navidad pasada no hice La anterior creo que tampoco Y bueno, pues me apetece La semana que viene serán haciendo fotos navideñas con mis perros Y la siguiente he pensado en otro vídeo Que es el vídeo de haciendo magdalenas navideñas Bueno, para empezar el maquillaje voy a usar una crema primer Porque recuerden, siempre hidratarse la cara antes del maquillaje Hay que hacerlo, es ley de vida Pues ya tendríamos la cara hidratada y la nariz más roja ¿Qué, Rodolfo? El reno Bueno, pues aquí tengo mi espejo Que es el que voy a usar para mirarme Es que vaya cara que tengo, ¿eh? Lo importante es que tenemos salud ¿Veis? Y por más que me pongo crema Siempre habrán algunas zonas más secas que a mi shosho. Para empezar voy a ponerme esto que es para los labios Para hidratarlos Me los pongo durante el maquillaje No sé, es como que me gusta Vale, ahora que la crema ha penetrado bastante bien Lo que voy a hacer es El... Eh, a ver pues Espera tu un momento! <risa> ¡Qué bien ahora! Vale, pues lo primero que voy a hacer va a ser maquillarme toda la cara, que es lo más fácil. Y vamos a dejar las sombras, que es lo más difícil para el final. Y si hago algo mal, lo siento, pero es que no soy sé maquilladora. Y mientras a mí me quede bien, me da igual. El orden de los factores no altera el producto. Vale, lo que hago es, así como en forma de triángulo. Ta-ta-ta, ta-ta-ti, ta-ta-tún. muchísimo este corrector, o sea, tapa demasiado. A pesar de que ya me he echado más de la cuenta, eh, luego probablemente me eche más. <risa> Soy la única que pone caras cuando se maquilla, yo creo que no. ¿Cómo me quito todo esto? Lo que hago es con un fijador, mojo la esponja. Cuando ya está súper húmeda, ya como que voy a seguir pues difuminando, ¿no? No sé para qué me hago nada en la nariz, tío. Si nunca me lo hago, ¿por qué me lo tenía que hacer ahora? ¡Oh! Lo vuelvo a mojar y ahora he hecho la base del maquillaje. Con este poquito nada más, tengo de sobra. De sobra para un moflete. No, a ver, es que se seca enseguida, entonces tengo que darme muchísima prisa. Ya veréis qué graciosa va a ser la cámara rápida. Recordad también maquillaos el cuello Por favor, bien, ahora pues me retocó Así un poquito la ojera y tal Y ahora voy a darme unos pequeños retoques Más, eh, esto no lo hago en el día a día Vale, en el día a día me pongo muy poquito corrector A veces hasta la base me la pongo con las manos Rollo como si fuese crema, porque me encanta Ponerme la base así, rollo para el día a día Es como que queda súper natural, pero si me quiero hacer Un maquillaje para algo en especial, como en este caso Es navidad, sí que me espero un poquito más Adoro el corrector de ojeras, de verdad O sea, es que bendita creación Vale, pues una vez ya tenemos lo que es la base el corrector y lo que viene siendo el potín en la cara, toca la parte de los polvos por las ojeras hacer así, mojáis y así, no sé si se hace o si no se debe de hacer Pero es un tip que a mí me funciona bastante bien Ahora os voy a dar un truco para el tema de las ojeras Y es que con los polvos estos que son así súper sueltos Son estos polvos que son así, que tienen agujeritos y tal Con esta brochita que me la compré en un bazar Tiene esta forma Lo que hago es coger, mojo Que es la base de, de la brocha Y entonces hago este dibujito, así Y también lo hago en la mandíbula Para marcarla, a veces también lo suelo hacer Aquí y ahora mientras me hago el Contouring, me lo dejo reposar me lo voy a marcar bastante por el maquillaje que es, ¿vale? Y ahora, una vez que ya me he hecho el contouring, pues me quito los polvos blancos. Y con la misma brocha como que voy repartiendo, ¿vale? Para difuminar así por toda la cara. <risa> sé que lo estoy diciendo. En plan, es que como me vea algún maquillador alguna maquilladora, va a decir, madre mía, esta tía... Vale, pues así sería la cara. Yo no me hago ningún contorno en la nariz ni nada de eso. Ahora sí que sí, vamos a proceder a las sombras. que madre, Dios mío, santo, puro y bendito! Con celo me lo voy a poner aquí, haciendo la forma, ¿vale? Hacia la ceja, pues para taparme el tema de las sombras, que se queden más perfectas y todo eso. Os recomiendo que para inspiraros en temas de maquillaje y todo eso, busquéis en la app Pinterest. esa app es maravilla absoluta y podéis encontrar de todo. Voy a usar esta paleta, realmente increíbles. Todos y cada uno de ellos Y esta otra paleta de eyeliner Yo voy a jugar con estos tres colores Que es el blanco, el negro y el plateado Voy a hacer como con la cara que es Voy a usar primero la crema y después el polvo Y así para todo en la vida señores Con el negro veremos a ver lo que sale de aquí Es que tengo miedo Esto está saliendo muy mal Esto está saliendo fatal Voy a tirar las sombras ya a ver si lo puedo arreglar Empezamos con el negro Siempre por la cuenca del ojo. Vale, una vez hecho este desastre, tiramos al plateado. Y el plateado es, pues, desde donde hemos hecho esto hasta un poquito antes del lagrimal. Todo está saliendo de mi imaginación. Voy a coger la plateada. Por cierto, tengo súper desgastada porque es real que me encanta. Y procedemos a difuminar así, un poquito... Un poquito difuminado. <ríe> Hola, me encanta. Está quedando muy bien, eh. Y ahora voy a rellenarme lo que es la parte del lagrimal con blanco, que el blanco lo difuminaremos con el plateado. No me termina, voy a poner encima del blanco un poquito plateado. Y voy a arrastrar el plateado por debajo, ¿vale? De la línea de agua, por ahí. El negro, me voy a pintar la línea de agua. Me quito el fixo, el celo, como lo queráis llamar. Bueno, veremos a ver. No sé cómo ha quedado, voy a mirar en 3, 2, 1. Este no lo voy a hacer con el lápiz. Voy a hacerme el otro ojo y luego ya con los dos juntos juzgamos. ¿Qué has hecho con el salón? ¿Dónde has metido el herrame? No me hagas amor, que llevo friso. esto, veremos a ver, yo os recuerdo que no veo nada, porque a pesar de tener la camarita con la pantalla, pues ahora mismo no veo si queda bien, así que bueno se ha quedado así oye oye pues, tan mal ¿no? todo se puede mejorar, hagas lo que hagas siempre lo vas a poder hacer mejor, es que con práctica you know it. ya que tenemos un maquillaje tan extravagante lo suyo sería que nos pusiésemos unas pestañas postizas, como que cada maquillaje de ojos y todo eso, así Siempre llevo pestañas postizas Y realmente tengo pestañas postizas Tengo un montón de pestañas postizas Pero no me apetece las ahora Pues ya me he puesto el rímel A ver, a mí no me termina de gustar Pero tampoco es que me disguste O sea, para gustos colores, eh Pero bueno Ahora me voy a hacer las cejas y Bueno, yo llevo el microblading Simplemente me la repaso un poquito Para que tengan un poquito más de color Y ya está se me olvida en el piso de arriba la brochita con la que me perfecciono las cejas, así que he limpiado esta que es la de la, la del color negro. Bueno, no la he limpiado, la he restrejado por mi mano. Cojo el corrector, pinto el borde nada más y entonces hago como la forma de la ceja. Me haría mucha ilusión recibir fotos de gente con este maquillaje, la verdad. En noche vieja o algo. No sé, me haría muchísima ilusión ver que al menos pierdo el tiempo y a alguien le sirve. Luego, con un fijador de cejas, me las fijo y entonces se me quedan perfectas ya de la muerte. Pero también se me ha olvidado arriba, así que no lo vais a ver. Por cierto, antes se me ha olvidado de echarme colorete. Colorete también es que da una vida a la cara. Ya cuando empiezas ahí a añadir cositas, que si sí, el rime, el colorete, ahora los labios, las cejas, tal. Como que el maquillaje de ojos va pasando un poquito ya a ser como más. Pues, bien ya estaría lo que es el maquillaje de cara voy a hacerme los labios que es lo último que me queda con este tono pues ya estaría no estaría ¿Dónde voy yo sin un buen iluminador? El highlight nunca puede fallar Pues ya tendríamos nuestro maquillaje para noche vieja Para una ocasión especial Así que ahora voy a hacer un cambio radical No voy a grabar cómo me hago el peinado Ahora cuando lo tenga hecho os explico lo que he hecho Porque si no el vídeo va a durar 500.000 años Voy a ver qué me hago Pero la transición se hace en 3, 2, 1... ¿Es así? Espérate, es. No sé cómo es. Bueno, no sé cómo se hace una transición, pero voy a hacer así como en TikTok, ¿vale? El cambio de pasar de estar así. Polones del pijama. Mi camiseta del pijama. Este pelo así mal he hecho. Hacemos el cambio en 3, 2, 1... Hola Fructu Family, soy una persona nueva Bueno, bueno, chequear este outfit es lo más parecido que tenía en mi armario de algo de Navidad Yo lo tengo por los festivales y bueno, a pesar de haber engordado unos 8 o 9 kilos desde la última vez que me lo puse Pues oye, estoy feliz porque me ha entrado Así que bueno, este es el peinado que me he hecho He salido a la primera, no me lo creo ni yo Simplemente he cogido el pelo, dejando aquí un trozo, ¿vale? Lo he cogido desde por la mitad Así, me he hecho un moño enrollado, me he puesto una goma, de momento está bastante fuerte Y después con las planchas he hecho así, ¡Fuu! y se me han ido haciendo tirabuzones. Como no le voy a sacar mucho provecho, pues tampoco es que me lo haya hecho muy bien Porque no me quiero estropear el pelo con el calor y tal de la plancha El flequillo, bueno, el pelo en sí lo tengo sucio, por eso el flequillo se me ha quedado un poquito tieso Y bueno, no sé, me gusta Así que bueno, básicamente ya hemos acabado el primer vlogmas Estoy muy feliz, la verdad, de haber empezado con esto así de repente Así que bueno, pues nada Oye, oye, oye, oye, oye, que me estaba despidiendo ya del vídeo Y me acabo de acordar ahora cuando me voy a Me hacía mucha ilusión enseñaros cómo se hacía con el disco blanco Así que os voy a enseñar simplemente poniendo agua, cómo me desmaquillo y ya está Todo en el mismo clip, ¿vale? Sin gordas ni nada, para que veáis cómo con agua, de verdad, desmaquilla Mojo mojo, escurro y entonces es que mirad todo en el mismo clip, vale, para que lo veáis bien. Te ahorras el desmaquillante, te ahorras toallitas, te ahorras de todo. Es que hasta el ojo. O sea, lo mojamos, le echamos un poquito de gel, automáticamente. Mirad que rápido se va limpiando Mirad como cae todo Mirad, ya estaría, o sea... Me ha quedado eso, que aún no lo he frotado, pero vamos. Increíble. Bueno, os repito como antes, que tenéis el link sí. en la descripción y ya está. Ahora sí que sí, os dejo con la despedida abuela. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Que le deis like si os ha gustado, porque ayudáis mucho con un like, un comentario, compartiéndolo, lo que queráis hacer. Yo estaré muy agradecida por todo lo que hagáis, por mínimo que sea. Así que nos vemos en el siguiente vídeo.